¿Qué tal amigos de Advance Media Sports? Ya estamos aquí en el Cementerio naranja listos. listos para dar inicio a este encuentro de Screamish. La escuadra de Fantasmas de la IMA recibe a Osos y Pef en el Cementerio naranja en Metepec, Estado de México. Estamos listos con la ceremonia de capitanes número 91, 25, 35 y 20. Los capitanes que manda al terreno de juego el equipo de Fantasmas. I'm in Cementerio de los fantasmas, seguro que es un streaming programado para este... a uno cerrado, y ahora el consecutivo con el número uno, el dominazo, el que es de Marinoso, que empieza a trabajar, que es a la y se puede seguir, y realmente, bajado el terreno de mano con el número no seis, dos amantes por seguir. Este partido de preparación donde reciben al equipo de Osos y Pef Un solo receptor por cada lado del temparrillado Va a buscar por el centro pero se encuentra con la línea defensiva Este corredor número 22 del equipo de La IMA. Segunda y mismas 10 por avanzar para el equipo de la IMA. Hay problemas para recibir el centro. Va buscando nuevamente el acarreo. Sigue moviendo las piernas. El pato logra recuperarse y ganar unas 5 yardas aproximadamente. Gracias a los controles. Dos corredores atrás. Tercera oportunidad, va nuevamente a buscar por tierra el equipo de Fantosmos. Y es creado fuertemente por este número 3. No, finalmente conseguir conseguir el tri medio. 10 de por avanzar. haber colocado en la yarda número 20. Número 10 en los controles. Dobro los los torero. Eh, se pega al paco. Que, que es de inmediato por este jugador número 50 y no dejando de avanzar El Pato de Corredor Número 10 en los controles Doble no género es un pase al Pato un pase un adelantado para colocar tercera oportunidad y las mismas 10 yardas para avanzar Número 27 de Corredor la tercera oportunidad la optativa. ahí viene la optativa le la, la entrega el balón a la la número la 27, 27 que sigue moviendo las piernas un gran acarreo con este consigue nuevamente el primero y 10 Ya lleva dos acarreos de Metepec mira la, la, el gol, va para atrás, busca el receptor lanza el pase, lo encuentra completo, pero yeah. estaba bien para la cobertura el jugador de Osos Oportunidad de llevarla para votar. Un solo corredor atrás Esa de inmediato Nuevamente taclado por este jugador número 50 para Un solo corredor sí. atrás Tercera y seis vienen con el pase buscaba aquí con su receptor vacina, número 21, va a quedar incompleto en el gol de campo por parte del equipo de fantasmas pañuelos en el terreno de juego, vamos a ver si es en contra de osos señores oficiales. hay un procedimiento ilegal en contra de los fantasmas y el castigo superada. es en contra del equipo de casa. Finalmente, ya con los castillos asuntos, Pedro de mejor. Dos, dos, dos, dos. Problemas para recibir el centro Por parte del equipo de la IMA. Llega de inmediato La defensiva de Osos Y no se abre el marcador Osos por primera vez a la ofensiva En estas acciones del primer cuarto del encuentro y de, de, de, y bajan las transmisiones Número Vamos a ver, viene por tierra el equipo de esos buscando por el lado derecho, sigue moviendo las piernas Número 13, ya lo derriban y vamos a la segunda oportunidad, 8 aproximadamente por avanzar Número 26, los controles Segunda oportunidad, ocho por avanzar, gemelos por ambos lados, viene para atrás, busca receptor, rola su lado izquierdo, llega a la presión, lanza y casi es interceptado. Número 25. Tercera oportunidad, mismo yardaje por avanzar, gemelos por ambos lados. Vamos a ver, un corredor al lado izquierdo, derecho del coreback, va con él, no, termina buscando a la individual del coreback en el engaño, va, vamos a ver si consigue mover las cadenas, nos indican los oficiales, primero y 10 para uso Primero y 10, vamos a ver. Viene por tierra, encuentra bien el hueco, la logra la quitarse la al jugador defensivo, la sigue la moviendo las piernas. Ya abandona el terreno el de, tierra, el de la juego. La los finantes conseguimos, 26 de los controles. La este pase rodado hacia el lado derecho. Pase con el número 27. Ah. Se por el número 20. Va jugada defensiva, pero no finantes conseguir. Vamos a tener segunda oportunidad, tres por avanzar, vamos a ver. Vuelan los, los pañuelos, viene el pase Hitch hacia el, el costado derecho, que sigue moviendo las piernas, vamos a ver qué nos dicen los oficiales. ¿Qué? ¿Qué? Va a, el primer a esto, ojo. Hay una confusión en el emparrillado. Vamos a ver, los oficiales ya lo marcaron en contra de fantasmas. Va a ser declinado. Corredor atrás, número 26 en los controles Gran avance que han pedido esto. Entrega el balón al corredor Número uno. uno. sigue moviendo uno. las piernas Número uno. Nuevamente, gran jugada Por tierra del equipo de Osos Para estos visitantes Osos Número 26 a los controles Primera oportunidad y es por avanzar, viene con el pase, eh, con bueno, el pase completo. Luna, uno, pase completo, rompe la primera paqueada. y logra nuevamente un buen avance. Los dos comandados por el número 26. Ahora el número 13 de corredor. Segunda oportunidad. Hay ¡Ay, Y ahí en el terreno de juego. Número 63 se movió. En contra de Osos. El castigo al... va para atrás goles, la ofensiva. tenido estos osos En este primer cuarto. Marcador 0 por 0. Es un engaño... Ven en la individual la el individual el coreback, sigue moviendo. Cadena, empieza a desplazar ya las, pero vemos ahí Pañuelo, por parte de la defensiva y por parte de los señores árbitros, vemos que los indican. Es un bloqueo ilegal en contra de los osos. Se escuchan los silbatazos. Finaliza el primer cuarto del encuentro, amigos de Advanced Media Sport. El marcador se mantiene a ceros. Vamos a ver qué nos depara en las acciones de este segundo cuarto de este partido de streaming. Y con en esto este vamos a dar inicio al segundo cuarto del encuentro, amigos de Advance Media Sports. Segunda oportunidad. Vamos a ver qué manda el equipo de Vamos a buscar el post incompleto. Dirigido al número 11 que sale de movimiento, al parecer fue... Los Osos. Recordamos que empezaron... Desde la yarda 20, una larga, un largo. Viene para atrás. Lanza y el pase, pase suelta de... el brazo, pero era zona el... de nadie. El... Cuarta oportunidad el... se la va a jugar el, el... equipo de Osos. Va a buscar el pase de... largo la y él sin sí, concepto, casi interceptado pero ahí tenemos una mancha amarilla este uno, es que en contra de, de eso cambia la un posición fantasmas a la ofensiva. primera oportunidad 10 por avanzar pronto, Lado izquierdo, solo receptor por el costado derecho los portales el número 10 a este número 35. El castigo es en contra de osos, primero y diez automático para la imagen. Nos los señores posiciones. 46. Primera oportunidad, 10 por avanzar, viene en la entrega su en jugador Nuevo primero, es primero, y 10 el primero, para el equipo de Fantasma Primera oportunidad, 15 por avanzar después del castigo en contra de la IMA este Número 7 no a, los a los controles que Quedó campeón en la categoría triple hace un par de meses y ahora lo vemos aquí segunda oportunidad para el equipo de fantasmas mismas yardas por avanzar, vamos a ver viene para atrás y que el número 7 lanza el pase, su receptor completo, número 17 sigue moviendo las piernas sigue avanzando y parece que se va a escapar hasta las diagonales nos dicen los oficiales no alcanzó a llegar a un par pero a nada se queda fantasmas de abrir a el Marcando los señores oficiales ya está Iker en los controles un solo corredor atrás del paso. Entrega directa, pero está claro de inmediato por este número cero. Una excelente jugada defensiva que y Segundo gol para el equipo de la Ima. Vamos a ver qué manda Iker en el irreversible. Sigue moviendo las piernas y ahora sí tenemos Fantasmas de la isla abre el marcado. Con su jugador número 21, el pato. Finalmente se va a ir. Va a ir por un punto el equipo de casa, el equipo de fantasmas. Para hacer el punto extra. Número 20. Llega a la presión. Se tardaron en el acomodar en el balón. Número 51 bloqueado Quédate. Quédate. Quédate. venimos Parece con el kickoff que... por parte del de... de... equipo de fantasmas de la isla el que... Que portero ahora lo vemos con una patada rasa vamos vamos por ese número cero que lo mismo lo vemos en, en la defensiva excelente pateada y este número 55. de los osos de Toluca. En el ofensivo, el de la ofensiva el equipo de Osos. Conevac, el número 4. En el número 4. Como Coreback buscaba no a la individual. Estos osos de Toluca, un solo los Segunda oportunidad para el equipo. Y ahora, comandamos para el número 4, se le entrega el número 6. Sí, eh, sí, osos sí, ven sí, encontrando sí, los está está huecos del de equipo de osos. Y bien, se, se bueno, va a escapar. Bien. ¡No lo alcanzan bien, a frenar! Bien, bien. Muy buena. Pasa, vamos a tener primera oportunidad 10 por avanzar Ahora, para el equipo de, de osos seis, doctora, la primera tacleada, sigue jalando. tenemos de pañuelos, pañuelos en el terreno pañuelos, de juego vamos que a ver qué nos dicen los, los oficiales vuelve vuela un pañuelo al final nuevamente vamos a ver Es un agarrando, sujetando el segundo castigo, bola muerta, actitud antideportiva y tercero también para los fantasmas. Con lo que únicamente se aplicará un solo castigo del holding toda vez que hubo Actitudes aquí deportiva de la parte número 4, comendando a los ojos con Luca. Y suelo con el otro. Eh, tata la pase, llena Londres. Con el pase, completo el pase de este número 4 en la primera sesión. Y nada, nada las de las diagonales, pero carreras. vamos a ver, ver qué nos dicen especiales. los oficiales. Pañuelos en el terreno de juego. Vamos a ver si no son quitarrisas para el equipo de osos. ¡Vamos, al personal, un bloqueo por debajo de la... de la cintura. Y, y serán, Olviden de esa gran recepción del número uno. Para ver qué primera oportunidad, será ahora 30. Nuevamente el número cuatro comandando a los ojos. Toluca, un solo corredor atrás. Nuevamente por aire. De... el por el paso, el Toluca, todo completo. Ah, sí, está aquí a los inmediato. No. Empieza a yarda yardas y espectaculares ganar yardas. Gran jugador este. Segunda y largo para el equipo de Osos. Nuevamente va por tierra. La segunda. No lo permite el Pach. Regresamos a las acciones en el emporrillado. Después del tiempo, fuera por parte de Osos. El pase un poquito descompuesto. Vamos a ver ahí. Hay un pañuelo. Dos minutos para que finalice la primera mitad de este encuentro, amigos del GONS Media Sport. Recuerden que si en momentos se va el audio es algo intencional ya que por el audio local y la música reproducida en muchas ocasiones llegan a bajar las transmisiones por derechos de autor y el castigo. Mientras tanto aquí en el emparrillado se encuentra de fantasmas. Tercera oportunidad para el equipo de Osso Primera oportunidad. Nos indican los oficiales. Primera y diez. El este, número 4 en los controles. Va, Va buscando el receptor. Encuentra el número uno. Este jugador bastante peligroso. A su receptor. Favorito, número uno. Número 4 en los controles. Trips sí, del lado izquierdo. Se si le daño para un número 13, pero le cae inmediatamente el número. 90 y el número... En los cuatro, leos, dos co corredores atrás. Tercera oportunidad, 10 de Cerca de las diagonales el equipo Cerra de, de Osos hace... sí. Es completo. Completo con este número 11. A colocar el primer rigor. Tocando la puerta estos osos, Toluca. Recordamos el marcador, seis puntos. El Valdez, punto Vamos a ver si frena Se juega todo aquel equipo de relleno, Osos de Ay, el castigo, Suenan silbatazos Castigo, castigo en contra de relleno, Osos se Va se para atrás El, el equipo de Oso Siper, vamos a ver cuatro de los controles, va para atrás, vamos buscando lanza el pase incompleto. Nuevamente este gran receptor número uno, Pridick, con las escuadras preparándose para para su segunda oportunidad, va a buscar nuevamente lanza y es incompleto. Se el escapado entre las manos número 4 en los controles lado viene para atrás, lanza completo, lo alcanza la Tiempo fuera, tío. va a solicitar el equipo de Osos. Va a buscar gol de campo, el equipo, el equipo de, de el Osos. Va a buscar ir a cortar la distancia Nosotros con tres para puntos para a su favor. Vamos a ver y. Buena, pero hay pañuelos en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Movimiento ilegal por parte de Fantasmas es declinado. 3 o 6 el marcador, y con eso finalizan las acciones de la primera mitad. De esta manera, finalizan las acciones del segundo cuarto del encuentro, amigos de Advance Sport. el marcador 6 a 0. ¿Qué tal, amigos de Advance Sport? Ya estamos de vuelta en el emparallado, listos para renovar las acciones en el tercer cuarto del encuentro. Primera oportunidad Tiempo un poco más largo de lo que pasó, segunda oportunidad, Se entrega el balón, va buscando el hueco al jugador de osos, no lo encuentre, pero vamos a ver es suficiente el avance para el primero y yes. Tercer, cuarto, segundo partido de preparación de Santana de Primera oportunidad, 10 por avanzar Sigue moviendo las penas. Hay otros 20. Hay partido en contra, cuatro, de los costos, Primera oportunidad, 15 para avanzar Después del castigo en su contra Los de osos posibilidad, posibilidad, mandan trips lado izquierdo Buscan por ese costado Y es y incompleto cabello, Va a haber un pañuelo Seguramente en contra de la IMA Pero vamos a ver qué nos dicen los oficiales Al número 11 los señores oficiales se defendi fue defendido por el número 7. Un, una interferencia de pase en contra. Número 4 en los controles. De estos ojos colocados nuevamente no pase Paces. Allí viene a quien. Y al número 1. Gran jugador, pero ahora sí es. La y tú, y tú pones, ceridos, -24. Se coloca por el costado derecho Vamos a ver ]管acos. si lo busca nuevamente Va por tierra el con su número 0. Encuentra bien ahí funciona, el hueco por el si centro Avanza a a la... Primero y 10 para el equipo Utera, para el de os Segunda oportunidad. Entrega el pase completo número uno nuevamente en la jugada. Veamos, Tercera oportunidad número uno por el costado derecho. Jugador peligroso. Ha hecho bastante daño busca van por tierra con el número cero Pero estaba bien la defensiva Del equipo de la Va a buscar El gol de campo, el equipo De Osos busca tres puntos En cuarta oportunidad, cinco por avanzar Vamos a ver si lo consigue a ver qué nos dicen los oficiales nos indica no es bueno el marcador 6 puntos para fantasmas de la IMA 3 para osos y Per control vienen con el pose completo recordemos y después los doy de la número uno que viene la visita Va nuevamente buscando pase completo en esta ocasión. Y vamos a tener panelos en el terreno de juego. Estos castigos que han sido constantes en este encuentro aquí en el cementerio en por aquí también las máquinas. La la en de la de el propio territorio que defiende los santos de la IMA marcador seis puntos Por parte de los santos de la puntos por los Movimientos en la formación Se coloca un tercer receptor Buscaban por tierra De inmediato penetra la línea defensiva Captura Va para atrás, lanza Completo, buena jugada por parte del equipo de fantasmas de la con En la la entrega número 27 se resbala. Y ahora Primera oportunidad y es por avanzar tres lado izquierdo por receptores Por el costado derecho Viene nuevamente por tierra El equipo de La IMA sigue quitándose Jugadores Buen avance por parte De este jugador el problema ya... Vienen por el costado derecho, vinga, sigue moviendo. Ahora, claro, los límites. Con el libro de la torpeada. Ahora, se me cae con el papá. Con el número 6. Y la y tercera oportunidad, vamos a ver. Vamos a buscar por aire, tiene que buscarlo en mini gol. <tos> Da un poco a <risa> Segunda oportunidad, mismos 10 por avanzar, va para atrás, busca el pase y cruz completo, <risa> vuelan pañuelos nuevamente, reclama el staff de caucheo de osos por tanto de hacer la oportunidad para estos fantasmas poder finalmente ir que es una pantalla en el pase completo se la va a jugar el equipo de fantasmas de la ima cuarta y once gemelos por ambos lados viene para atrás a tierra de nadie, el pase incompleto. Y escuchamos los silbatazos, amigos de Advanced Media Finaliza el tercer cuarto del encuentro. El marcador: seis puntos para Fantasmas de la IMA, tres para Osos. Este partido de preparación entra ya en el último cuarto. Prepara disparos no, equipo. No, ya ya el equipo, el AIMA, vamos a ver, viene la individual y el individual el coreback. viene número 3 a la y cobertura. cobertura. Y viene nuevamente Piñita. a hacer esta gran tateada. La tateada. Vamos a ver, el segundo, segundo, 7 8 por avanzar aproximadamente, Bien, viene la presión, logra sacar primera, el pase. La primera, la primera, la ya lo están derribando el coreback, alcanza a lanzar, peso a la presión que ya tenía. Ahora, arriba de, de derecho sí. el vamos pase aquí, adivinen a 100 al número uno, de el primera no oportunidad 10 por avanzar para osos vamos a ver silbatazos pañuelos la vamos a ver qué nos dicen los oficiales la de, de, de es un procedimiento ilegal y contra la ofensiva Primera oportunidad, vamos a ver, 15 por avanzar, vamos a ver, número 26 viene la individual, pero buena la lectura por parte del equipo de la IMA queda lesionado el jugador. Tercera y 20 por avanzar para el equipo de Osos. Vamos a ver. Realmente. Buena la lectura por parte de Fantasma. Recupera el balón. Primero y 10 para el equipo de la IMA. Primera oportunidad. 10 por avanzar para el equipo de la IMA. Ingresan últimos jugadores a la formación. Triplado derecho. Castigo en contra de la IMA. De la primera vez y nuevamente por tierra por el número 0 y el número 51 pero vamos que los puntos los señores oficiales sí, ...el pase que es completo a... ...Jonas... ...a también que está claro... El, caso, por el, ...el número 7 y el número 0. Vamos a ver el pase... ...bueno el giro se quita ahí al jugador... ...vamos a ver si no marcan. ...ahí parecía... ...que lo agarraban de la máscara... Queda lesionado el número 6 del equipo de Osos y Tercera la oportunidad, largo yardaje por avanzar para el equipo de fantasmas. Tres lado derecho, vamos a ver, viene para atrás, coreback, busca receptor, lanza al centro. número 14, intercepta pañuelos en el terreno de juego, vemos la gorra también pero es una gran jugada este vamos de... a ver qué es? nos dicen los función. oficiales lleno de pañuelos ah, hay una gorra también en el terreno de juego Dale, la voz que nos indican los señores oficiales la jugada hay dos castigos el primero está de el la posición el jugador es el a el y en el de Fantarna, ahí jugado, un jugador expulsado por parte de y lo que abajo la estructura. Número 31, el territorio que defiende a los ojos de Lucas. Realmente, este Ike. Y primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de fantasmas después de los castigos en contra de osos vamos para atrás, vamos, vamos, lanza pues para el la se, la historia, sigue moviendo historia, y se queda gran jugada se, por parte de la del la la equipo la de fantasmas de la IMA a ver, su mamá Sí, la va a jugar por dos puntos el equipo de Fantasma. La reversible por el costado izquierdo. Y ¡Es efectiva! Dos puntos más para el equipo de la IMA y el marcador. ¡14 a 0! 14 a 3, corrección. pero tenemos un castigo en el terreno de juego. Vamos a ver, lamentablemente, esta situación que A se partir, ha presentado bastante ahora va en busca de un punto únicamente A el equipo de, la de Fantasmas de la... Número 20 J.R. Junior Y el punto extra es bueno, el marcador 13 a 3, diferencia de 10. El marcador colocado 13. Vamos a ver el kick-off por parte de la escuadra de Fantosmos. Desde la yarda 25 de cuartos Vamos a ver el regreso, hay problemas con el Mira, fielder. De primera instancia por el número uno, jugador, Va por el costado de derecho de del terreno de juego. De Parece, no, ya se ponen de, de pie. Parecía que quedaba lesionado algún jugador. Vamos a ver. Primera y 10 para el equipo de Osos. Viene para atrás, el va buscando receptor, y lanza patrón, y es completo. cayó mal, vamos a esté bien. No, si se levanta. Y de esta manera, con el saludo, se termina el partido. Este scrimmage, 13 puntos para Fantasmas de la IMA, 3 para Osos Talker se lo lleva el equipo y de, de la IME por venir a apoyar a su equipo y a los jugadores gracias por venir aquí a este campo de los fantasmas nos despedimos y nos vemos el primer juego de, de temporada este 15 de octubre Nos esperamos el 14 de octubre contra 15 de octubre Contra halcones de Veracruz, según de Jalapa Alcoholes de Jalapa Aquí nos vemos Para el primer partido del... recordamos que viene Partido de las ¡La niñas. Sí, sí, sí, ahorita okay, yes, a los que gusten Las las